Queríamos que nos cuente un poco eh, cómo empezó usted en esta lucha por los derechos humanos, ¿En, en qué años, a raíz de qué circunstancias, en dónde. Empezó en el Uruguay por el año 50 y, y algo, 55, 56, empezó con el el, la, con lo que pasaba en la Argentina y lo que pasaba en, en América Latina. Empezó a interesarme, con un semanario uruguayo, Marcha, con los artículos cerrando cuadros en Marcha, con un grupo de compañeros de mi generación, entre los cuales estaba Metol Ferré, Empezó con la lectura de Manuel Ugarte, con la lectura de Abelardo Ramos, América Latina, Un País, con la lectura de Spilimberg, que es del mismo grupo de Abelardo Ramos. En Uruguay eso había repercutido en Vivian Trías, el secretario de Partido Social. Eso había empezado un grupo de gente habíamos empezado a ver que la revolución cubana estaba marcando una ruta de que eran posibles ciertos cambios que hasta ese momento no parecía que iban a ser posibles en América, que estaban cambiando cosas en el mundo. Vino la época de la guerra de Corea, en Corea, Estados Unidos empezó a recorrer América para que mandaran apoyos simbólicos allá. Y en Uruguay apareció un caudillo blanco, Luis Alberto Herrera, que entrevistado por Miller, secretario de Estado norteamericano, se opuso decididamente al envío de esa tropa solicitada, que era bien simbólico porque Uruguay no tenía un ejército importante. Ah. Luis Alberto Herrera se opuso con una frase que nos, en su momento hizo sensación. Dijo, no estamos de acuerdo con el envío de una tropa simbólica porque consideramos que los norcoreanos en este momento son los activistas del Asia. Los de del Asia. Están en su tierra y defendiendo a su tierra. Ahora no diría lo mismo, ¿no? Ahora no sé si diría o no. Pero Luis Alberto Herrera había dicho otra cosa muy brillante. Todos sus libros habían reivindicado la guerra del Paraguay a la, al Paraguay contra la Triple Alianza. La guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Contra la posición de Brasil, Argentina y el partido Colorado. Es que Oye, entonces, volvamos a Uruguay. Sí. Herrera ejerce una influencia también en su formación política. También. Yo formé parte de un grupo del comité universitario antiimperialista, la revista. ¿Estamos hablando de qué años? El año que el Partido Nacional, después de 94 años de estar fuera del poder, ganó las la elecciones. ley de lemas mediante y alianza con la Liga Federal de Acción Ruralista del Benito Nardona. Que era de centro. Sí, aplicando, que era del centro, más bien el centro derecha. ¿no? Y, eh, eh, y, y es una alianza que hizo Herrera con tendencia a ganar dentro del lema. Yo creo que sin pensar que se iba a ganar al Partido Colorado. Porque era todavía el sistema en el que estaba funcionando en un ejecutivo colegiado. El colegiado está integrado en un ejecutivo de nueve miembros, ¿no? seis por el lema mayoritario y tres por el lema minoritario. Entonces una cosa era tener seis miembros de la mayoría, que era, él había arreglado la alianza con tres para el arreglismo y tres para la Liga Federal. Los tres miembros eran gente que perdió. Si hubiera perdido, iba a tener solo tres miembros, los cuales... Claro. Él, controlaba la mayoría. ¿Qué pasó? Que llegó el día de las elecciones, primero los resultados montemilianos los resultados triunfó el ala más oligárquica del Partido Nacional. Salió toda la pitucada con los autos en ese momento que eran los con las chatas, blanco festejar el triunfo del Partido Nacional. Se veía que me iba a ganar el Partido Nacional. Pensaban que habían ganado ellos. Pero a la mañana llegaron los resultados del interior y ahí salió, se volcó. Se ganó el ganó del Partido llegar, Nacional, pero ganó el herrerismo. Y salió toda la, la gente, los votos herreristas de Montevideo, los votos de la periferia, eran, Terreristas, no eran Terreristas. y cómo siguió esa militancia? Bueno, él, cuando fuimos el, día del, el mismo día de que empezó a aparecer esa, ese cambio, fuimos a verlo a Roberto Herrera, pero los jóvenes teníamos libre acceso a la, a la casa, a la quinta de él, donde vivía él solo con los perros. Y lo mismo que no se alegraba. Ustedes estaban contentos, pero... Nosotros él no... estábamos contentos, pero él no estaba contento. Pero pues, Se dio cuenta que tenía que pelear, que la pelea seguía. <risa> y empezó la pelea para poner en su ministerio y mantener la, el control sobre sus delegados, que eran Chegoyen, Aedo y otros. Al mes y medio, Herrera murió. Y ahí se acabó el porque Erros, que era el ministro de Trabajo, lo y los otros que éramos, que no seguíamos a él por su imperialismo nos fuimos. ¿Y a dónde se fue? Nos fuimos y recién después se formó la Unión Popular. ¿Y usted ya era abogado en esos años? Yo trabajé en un comité de base en el Frente de Carreta, que es muy activo. Y ahí también ya era abogado, empecé a hablar de defensa de presos políticos, trabajé con la Federación Anarquista también. Fui profesor agregado de Derecho de Información Público. ¿Y usted combinaba su militancia, su profesión liberal y la defensa de presos políticos. Sí. ¿En qué año usted decide venir para Argentina y por qué? Yo no, yo tenía asuntos en Argentina. Yo después que salí de mi detención... ¿En qué año lo detuvieron? En el 73. Y mi detención fue de agosto del 72 a enero del 73. Me procesaron por un, una figura delictiva inventada, tentativa de la asociación. ¿Tentativa ah, de ah, asociación? De asociación, <risa> de asociación ilícita. ¿Eh? ¿De asociación simple o de asociación ilícita? La asociación ilícita. En grado de tentativa, qué raro el tipo. Una figura totalmente descabellada, porque eh, yo ya me, iba, me <ríe> iban a soltar prácticamente después la primera ira al juzgado militar. Pero salió no so, remitido a los diarios pidiendo mi captura. Yo estaba preso ya. <ríe> y pedía la captura, no se la entonces tuve que justificar que salía de ese periodo de estatua y me procesaron por esa figura, pues no tenía otra cosa que largarme. Bueno, el, el Supremo Tribunal Militar, yo la seguí y revocó. Pero me dejaron en libertad vigilada. Yo tenía que pedir permiso para salir. Pedí permiso una vez, me lo dieron pero me hizo una segunda vez para, para no solo salir de, de extranjero, sino salir de Montevideo. Yo tenía cosas, tenía cosas de clientes en, en Argentina, y cuando el 1 de diciembre, del 73, vine con mi auto y con mi hija, que, teníamos, que venía un médico de ella, el mismo día, fue el 1 de diciembre fue un día que declararon ilícitos, a un montón de partidos políticos interesados al movimiento 26 de marzo que yo formaba parte abiertamente esa noche cuando estaba yo en buenos aires me enteré en buenos aires de esa noticia suspensión fueron a mi casa a buscarme cuando mi hija Miriam, que tenía nueve años en ese momento estaba sacando la basura de la puerta de casa se encontró los soldados que eran armados que estaban, habían ido a buscarla. Y hay una razón que era Y acá la situación no era muy tranquila tampoco. No, no era tranquila. ¿Y cómo viví esos años? Empecé a trabajar con una doctora, con una abogada, que, que tenía asuntos una, una jueza de tribunal de falta que no tenía incapacitividad en el ejercicio de la perfección, que tenía asuntos de una compañía de seguros, varios. Los asuntos esos. Después, cuando se produce el golpe, la abogada es destituida, como todos los jueces, incluso los jueces de falta, los destituieron a ellos también. Era muy importante. Y los, los empieza a correr la voz de que hay una lista de 400 uruguayos que iban a que tendrían estaban, que irse, estaban, que, estaban, que estaban, empezaron a desaparecer. El primero que desapareció fue un amigo mío. Gerardo bueno. Gerardo que era un dirigente de la Universidad de Me vino a ver una esposa, era amiga nuestra, de una amiga. y me planteó que no corpus. Yo no tenía la menor idea de cómo se podía hacer no corpus en ese momento, porque en Uruguay prácticamente no se hacían esas corpus. Yo le pregunté a la abogada esta que había sido abogada del Sindicato Gráfico, bueno si sabía cómo se hacía, me dijo, mira, yo no lo sé tampoco pero yo nunca lo he hecho, pero iba a otras cosas hacia los juicios laborales del sindicato, pero te voy a mandar un abogado, y mandó un Sindicato de Hongaro, gráfico de Hongaro, de los grandes sindicatos combativos y de los grandes dirigentes gremiales combativos, Hongaro. Sí. no Hongaro. Me mandó anda Landa el Buru. Landa, Buru. Landa como decía. ¿Eh? El Landa. El Landa, sí. El Landa vino, vino al estudio, el Landa me explicó cómo se hacía la vez cuerpo, muy sencillo. Me dijo, bueno, mira, tiene que lo va a firmar. Yo le dije, mira, lo, lo va a firmar la esposa. ¿No tiene la madre? Tiene la madre. Mejor que lo firme la madre, que no lo firme la esposa que está aquí también. pero que venga la madre y firme la madre. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a firmar? Y sí, yo lo voy a firmar, no, no lo firmes porque los fiscales tienen que dar cuenta de qué abogado firman y es peligroso. Es peligroso. No sabe qué uso van abajo. Y de hecho, hay, había en ese momento ya muchas detenciones y empezaba a haber algunos muertos, habían matado a, a, a Ortega Peña. Ortega Peña. La habían matado, habían roto... El, 9 de julio, ahí lo asesinaron la noche. 9 de julio y Marcelo ¿no? Alvea, vivía y, y, eh, y, el... y trabajaba ¿no? sí. con la señora. Y habían 130 abogados desaparecidos, tres muertos en ese momento. Bueno, y así se hizo, le hice la se presentó la Avias Corpus, Gerardo Gatti nunca apareció. Bueno, y ahí usted. Seguía con su trabajo, con su trabajo de abogado eh, en la causa de Derechos Humanos y cómo empezó a vincularse con eh, Miñones, con Ustocom... Con Miñones me empecé a vincular por el lado de uruguayos. Un día me aparecían dos, dos uruguayos, ya a hablar si podía ocuparme de atender los familiares uruguayos que venían a desaparecidos aquí y a mí le habían dicho que no hablaban conmigo. sí, me llevaron al Celsio. Usted le dijo siempre que fue, y eso damos fe a eh, todos los que lo conocemos, eh, que usted siempre fue un militante, ¿no? De las buenas causas. Eh, ¿cómo, ¿Qué le diría usted hoy a un militante de las buenas causas en Argentina, en Uruguay, en la causa de los derechos humanos. ¿Cuál es la agenda que hoy un joven, un adulto que quiere militar por mejorar la vida, cuál es la agenda? Es, eh, ¿Cambiaron mucho? ¿Son las mismas motivaciones? Mira, yo no sé cuál va a ser, cómo va a terminar todo esto. Y creo que es muy difícil saberlo. Pero sí, no puedo dejar de acordarme una cosa que los compañeros que fueron compañeros para mí son, siguen siendo compañeros y los que fueron no fueron compañeros no son compañeros ¿Eh? eso es, es claro muy claridad ¿Eh? y lamentablemente hay errores que también a veces hacemos los compañeros hacemos nosotros Así. no seríamos si seres humanos human somos no somos blancos o negros también tenemos grises y hay que ver qué son los grises y, y es muy difícil distinguir los grises qué son los grises y qué son lo contrario lo que, lo, lo que nos separa definitivamente pero yo creo que hay cosas que no nos unen no nos puede unir nunca a lo que fueron enemigos terribles como son como fueron las dictaduras